Listo. Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Facebook Live con niños emprendedores. Hoy tenemos un niño, pero mejor dicho, es el niño. Les quiero presentar a Tomás Ateortúa. Él es un niño de, yo, tú eres, tú tienes ocho años, Tomásín. Ya con mi nueva, Profe. Uy, nueve. Nueve Uy ya te Tomás tiene nueve añitos, pero a pesar de tener nueve añitos, Uf. muy buenas noches a todos. Tomás, eh, mejor dicho, hace un emprendimiento que es de los más difíciles, eh, digamos, es del nivel más alto. Digamos que emprender tiene varios niveles en libertarios, individual, familiar, comunitario, comercial, comercial en redes, redes de mercadeo y emprendimiento desde cero. Digamos que redes de mercado es uno de los emprendimientos que a los adultos les cuesta trabajo. O sea, a un adulto le cuesta trabajo emprender. Pero imagínense, si a un adulto le cuesta trabajo emprender en redes de mercadeo, ¿qué debería pasar con un niño que emprende en redes de mercadeo y que debe tener en, en la cabeza, en el corazón y en, y en el accionar un niño que emprende en redes de mercadeo y por eso estoy tan contento de presentarles el día de hoy a Tomásín, Tomás Atehortúa. Tomás, ¿tú sabías, por ejemplo, que el primer sueño de Libertarios era formar solo niños networkers? ¿No ¿Sí? El primer ¿Sí? sueño de Libertarios antes de crear todo esto era poder formar niños de workers, o sea, niños que que pudieran hacer redes de mercado dentro de los propios colegios. ¿Sabías eso? Sí, ¿Sí? ¿Te imaginas ¿Te imaginas no, profe. No, Imagínate, era usted? nuestro sueño inicialmente. Inicialmente ese era el sueño que teníamos Oye. nosotros, poder formar. Eh, networkers, imagínate eso. Y hoy tenemos a Tomasín, un niño que representa una parte del sueño libertario. Y es que los niños se asocien con las empresas de conocimiento que están cambiando el mundo. Tomasín está asociado a una a una empresa de conocimiento que está cambiando el mundo. Y eso nos tiene muy felices a nosotros. O sea, poder tener a Tomasín en nuestras filas es algo demasiado, demasiado importante para nosotros y por eso estamos muy contentos de hacerle esta entrevista a un niño networker de nueve años. Por eso estamos tan, tan contentos de tenerte el día de hoy aquí, Tomasín. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Tomás, Lisa, Profe. cuéntale a la gente, cuéntale a la gente, ¿cómo inició tu historia como emprendedor? Cuéntale a la gente cómo inició todo ese proceso. Lisa, Profe, antes que nada me presento, soy Tomás Oteor a Pérez, tengo nueve años, soy un niño emprendedor y así es mi historia. Yo era un niño normal como todos los niños, como todos los niños, yo... Era una adicta a los videojuegos. Yo terminaba clases, hacía mis tareas y comenzaba a jugar los videojuegos. Pero hasta que un día algo me hizo clic. Yo vi a mi mamá tan concentrada y tan y tan interesada en sus lecturas. Que, que me interesó mucho lo que leía. Ella tenía todos sus libros en la mesita de noche. Entonces yo comencé a leer... Un libro, después otro, después otro, después otro y después otro. Y recuerdo que mi primer libro fue El Hombre Más Rico de Babilonia. Yo yo les recomiendo mucho ese libro ya que es muy interesante. ¿Tú qué aprendiste de ese libro? Cuéntale un poquito a la gente qué aprendiste del Hombre Más Rico de Babilonia. Bueno, so, so, trataba de ahorrar el 10% de tu dinero, trataba sobre los ahorros, y trataba sobre tres personajes, o cuatro personajes. Sí. Y a ambos, era Robert y y les enseñaba a algunos alumnos, por ejemplo a Bansir, y les enseñaba so, cómo ahorrar el 10%, pero ellos eran mecánicos. Ajá. listo profe. Ok, ok, ok. O sea, tu historia como emprendedor en últimas fue viendo a tu mamá cómo ella se educaba, cómo ella se formaba y cómo ella sí, leía pero... libros de emprendimiento. Sí, así empezó la historia. Sí, pero, pero yo leía tantos libros que se me llenó mi cabeza, así sea, se me iba a explotar. Pero se me ocurrió la grandiosa idea de crearme una red, en la cual yo le enseñaba a la gente de qué trataban los libros, las explicaciones de los libros y el nombre de los autores. Ok, o sea, tú en entuiste, o sea, pero ¿y esa red cómo la formaste? Primero, ¿fue por redes o cómo fue que formaste esa red de gente para que se formaran esos libros? Fue por Instagram, Profes Y la segunda fue Facebook. O sea, primero empezaste por Instagram y luego ahora por Facebook, ¿sí? Sí. Ok, ok, ok. Y, por ejemplo, nosotros desde no. Libertarios, ¿qué hemos aportado a tu proceso? ¿Tú qué has aprendido de Libertarios? Pues en Libertarios yo aprendí herramientas y consejos para mejorar mis sueños como cuáles. Dime una que tú te lleves que tú digas, mira, yo me llevo, me he llevado esta de libertarios, esta herramienta. Listo, profe. ¿Cuál fue la herramienta y qué me dieron la idea? Pues ustedes me enseñaron también algunas cosas. También me enseñaron cómo orar, la declaración anticerdo. Me enseñaron a huir de los matasueños y hacer una cosa, decidir otra cosa, cuando no lo vayas antes de hacerla, porque si... No ...hay muchos matasueños y te pueden, te pueden... ...por ejemplo, entonces pueden hacer otra persona y la otra persona lo haría, entonces ya no serviría de nada. Claro, ok, muy interesante. Bien, Tomásín. Y, bueno, quisiera preguntar, tú, por ejemplo, tu familia, ¿qué piensa de que tú emprendas? Tus tíos, tus primos, bueno, tu mamá ya sabemos que está súper de acuerdo, tu mamá está de acuerdo de que tú emprendas, pero tus tíos, tus primos, la gente cercana a tuya, ¿qué piensa que tú emprendas? Me parece que se ha perdido la conexión. Aló, aló, ahí me escuchas mejor, Tomasín. Sí, sí, sí, profe ya. Bien. Si quieres, acércate mucho, mucho al Wi-Fi para que no, no perdamos conexión. O conéctate Listo, a un cable. Profe. ¿Listo? ¿Listo, profe. Sí. Listo. Eh, ¿Tu familia qué piensa? Digamos que tu mamá está de acuerdo. Ya sabemos que tu mamá está de acuerdo que emprendas. Pero, por ejemplo, el resto de tu sí, familia... Apoyan mucho... Ellos me apoyan mucho. Ellos se sorprenden mucho porque un niño apenas con 1 años y apenas siendo un worker, y, y siendo un niño que lee muchos libros, cosas que ellos no pudieron hacer de pequeños. Okay. ok, ellos están sorprendidos de que tú vayas por esa ruta del emprendimiento, ¿sí? Sí, profe, apenas a los nueve años. Apenas a los nueve años. Listo, y digamos en todo este proceso, Tomasín, en todo este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender? Cuéntame, ¿qué crees tú que ha sido lo más difícil de emprender? Pues como todos saben, yo soy un networker. Es un networker, es una persona que distribuye productos o servicios. O sea que mercalli, mercalli, mercalli, o sea que intercambian la red, la, comercializan la red. Sí. Y, el, y también no toleran el no Una persona, por ejemplo, una persona débil Le dicen no, entonces ellos se frustran Ellos se ponen muy tristes y todo porque le dijeron no Pero a cambio una persona valiente le dicen no es un, es un paso más a que la otra persona les diga sí Y, y ellos no se van a debilitar por eso porque son personas fuertes Ok, mira, tenemos un saludo de Julieta Andrea Pérez Osorio y de Sarita, Sarita Gen, Sarita Morato. Hola Tomás, te felicito por tu emprendimiento. Ahí ya están empezando a escribir la gente, Tomásín. Listo, muchas gracias. Eh, o sea que lo más difícil es que a la gente que le digan que no. Sí, vamos no a aportar la palabra no. Sí. La frustración al no. O sea, ¿a la gente le, le, le da miedo es el rechazo? Sí. Sí, a la gente le da miedo ese rechazo. O sea, a la gente no es que no le guste vender, lo que no le gusta es que lo rechacen, ¿cierto? Sí, porque se frustran. Ellos piensan que no le van a comprar el producto. Exacto. Y esa es una mala opción porque evitar el rechazo es evitar el aprendizaje, ¿o no? Evitar el rechazo es evitar el aprendizaje. Y sí, profe, porque ellos ellos no se arriesgan. Y si tú no arriesgas, nunca podrás ganar. Claramente. Camila Jiménez también te saluda. Hola, Tomás. Me a... Hola. A ver, tenemos ya hoy a gente conectada que está saludando a Tomás Sí, eso es muy cierto, las grandes personas del mundo se arriesgan y tienen muchos nos, pero en la medida en que se arriesgan y van puliendo ese no, como que van avanzando en su proceso para ser mejores líderes y mejores comunicadores. Eso está sí, muy chévere, más. Eso está... Una actitud, por ejemplo, mira, sí. aunque tú tengas la, la crema más prosa más alguien del mundo, Sí. Y, y tú no le echas ganas a. Y, por ejemplo, un ejemplo. Michael, ¿no puedes comprar una cuenta de Omega Pro? Estoy vendiendo. Usted te diría, usted diría que no. Claro. Pero por ejemplo, te diría, Michael, cómprame esta cuenta. Hay, hay unos paquetes de 50. 50 dólares y que te pueden reducir mucho y acá puedes hacer un ahorro, tú que me dirías si me comprarías, porque yo ¿Si le echo a mí? excelente, muy bien la actitud es todo mira, te está, sí. te está saludando Juan se Silva, un saludo para Tomás, es un guerrero muy bien Tomás, tienes una fanática ahí que te está escribiendo sí, tienes tienes toda la razón y a veces la, la peor discapacidad es una mala actitud. Por ejemplo, mira, yo estoy así, como me vería mal, pero a cambio yo estoy así. se me vería que estoy concentrado y que estoy trabajando bien. Claro. La, la actitud lo dice todo. La actitud lo dice todo. La actitud lo dice todo, sí señor. El 70% de nuestra comunicación es no verbal. ¿Cierto? Un gran porcentaje es no verbal. ¿Sí? Y eso que tú llamas la actitud dice muchas cosas y casi en la escuela no se habla de eso. ¿De cuál es el lenguaje no verbal? Sí, profe. Bien. Tomasín, ahora sí, cuéntanos de qué se trata tu empresa. ¿Tú qué haces? Yo, yo mismo? Y yo vendo, por ejemplo, yo vendo paquetes de Omega Pro, desde de 100 dólares hasta 50 mil dólares. Okay. Y, pues, y te va a dar mensual el 8 al 11%, y a, los, y a los 16 meses te va a dar el 300%. O sea, 100% de capital y 200% de ganancias. Ok, ok. Tomás, dice, Tomás, felicidades, es correcto, la actitud guerrero es la clave. Dicen por acá, Wisner Manuel. Dilemar, buenas noches, Tomás, felicitaciones, es de admirar. Te dicen, uy, mejor dicho, ese Tomás está, mejor dicho. Bueno, Tomásín, o sea, tú vendes unos paquetes de inversión, ¿verdad? Sí, profe, yo soy conferencista. Tú eres conferencista y a través de tus conferencias vendes unos paquetes de inversión, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Y... y cuáles son los productos? ¿Cuánto valen? Ya nos has contado un poquito el tema de los paquetes, ¿cierto? O sea, si yo me sí, quiero... No, si yo quiero... Comprar, ¿Cómo? Voy a repetir, desde el de 100 hasta el 50 mil dólares. ¿Desde 100 dólares hasta 50 mil dólares? O sea, yo cojo sí, yo. y compro un paquete, te doy 100 dólares a ti, ¿o, cómo, ¿o qué hago? Sí, profe. O sea, tú abras la cuenta. Yo abro una cuenta con 100 dólares y los ahorro ahí. Sí, la, sí, la más rentable es la de 50 mil dólares. Ok, ok, ok. Y Tomasín, si la gente se entusiasma y ve toda esa actitud en ti y te dice, oye Tomasín, yo la verdad sí me quiero meter a esa a esa opción de inversión, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en mi Instagram como Tomás, a oficial, y, y en mi Facebook me pueden encontrar como Tomás, a Teodor, tu Excelente, Tomasín. Bueno, uy, tenemos más gente acá. Eh, ah no, este es dilema ya lo habíamos hablado Tomásín, y si tú quisieras darle un mensaje de inspiración a los niños que quieren emprender ¿tú qué les dirías? ¿qué mensaje les darías? les diría que huyan de los matasueños y les invito a que se pongan audífonos y no escuchen esas conversaciones limitantes y las personas que le van a meter cosas en el cerebro y se poner un hule y cada vez que tú te pongas aunque que eso te recuerda que tú no vas a ser negativo y que también lo que tú crees lo creo, o sea, lo que está dentro de ti está fuera pero espérate porque dijiste una cosa importante y se entra un poquito la conexión vas a coger un <tose> caucho de hule y lo vas a estirar ¿y qué uh. vas a hacer? vas a pegar cada vez que tengas un pensamiento negativo ok y eso no es muy rudo no es muy drástico no profe así así aprenden que no deben ser así así porque si uno les dice nunca lo van a lograr pero recuerdo pero ahí así de esa manera lo pueden recordar claro el cerebro sí. humano reacciona o digamos Mm, se orienta en función del dolor o el placer. Porque lo que tú crees, lo crea. Una, y, sí. y lo que está dentro de ti está afuera. Ok. Lo que tú construyes dentro de ti puede proyectarse hacia afuera. Es lo que tú dices. Sí, pero, sí profe. Sí, claramente, la... La realidad se crea dos veces Primero en el mundo de las ideas Y luego en el mundo de lo concreto Claramente sí. Tienes toda la razón campeón Tienes toda la razón ¡Listo! Tomasín ¿Quieres decir algo más a tu audiencia? Este escenario es tuyo campeón Todo lo que le quieras decir Este es el momento para poder cerrar con broche de oro la, Una de las presentaciones más importantes Que hemos desarrollado nosotros en Libertarios Porque Tomasín representa ese sueño libertario inicial. Pues, les quiero decir que cuántas cuentas me van a comprar. ¿Eh? <risa> ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que, que, que para inscribirse, que qué, que escríbanle ahí al Instagram de Tomás para inscribirse. Que qué hubo, que cómo fue la cosa. ¿Listo? Bueno, Tomás Ateortúa. De nuevo, por favor, recordémosle las redes sociales a la gente para que te eh, para que te busque. ¿Cómo es Tomásín? No, en mi Instagram Tomás Ato Oficial y en, mi, y en mi Facebook me pueden buscar como Tomás Ateo Pérez. Listo, igual también lo, lo esta entrevista la vamos a subir a YouTube, la vamos a subir a también a Instagram, la vamos a subir a, a, a la página de Libertarios www.libertarios.com.co y ahí abajo vamos a colocar el Instagram de Tomás para que las personas que estén interesadas en comprarle un paquete de inversión a Tomás, conectarse con él. Que sus hijos se puedan inspirar con un niño que a los nueve años quiere ser networker y que está poniendo la acción y que no pone excusas. Y que en lugar de dedicarse a los videojuegos se dedica a leer libros para conectarse con las mentes más brillantes del mundo y poder inspirarse y poder entender que el éxito solamente lo van a poder encontrar cuando se puedan parar en los libros que los van a convertir en mejores personas. Y Tomás sí. está caminando. Por sí, la pronto voy a dar un seminario para niños? ¿Cuándo vas a dar tu seminario para niños? El 24 de abril, profe. El día del niño vamos a tener un seminario especial. Estamos trabajando muy duro con Tomás. Para poder crear un super seminario para niños, para que puedan formarse como se está formando Tomás. Pero este lo va a dictar es Tomás, porque les va a enseñar desde el ejemplo. ¿Cierto, y sí? sí, profe. Estamos sí, señor. hablando muy duro para eso, estamos dándole mentoría personalizada a Tomás, para que pueda dar su seminario de la manera más profesional y al estilo libertarios. Listo, Tomasín. ¿Algo más que le quieras decir a la gente? No, gracias, profe. Bueno, campeón, y muchas, muchas gracias. gracias. ¿Cómo? Y muchas gracias por todo. Bueno, Tomasín, muchas gracias a ustedes por haber estado en esta transmisión. Recuerden que nos veremos en el futuro y el futuro es libertario. Y...